nos viene directamente desde el país de Colombia, donde un presentador pudo captar un objeto extraño en el aeropuerto. Él subió la siguiente evidencia a sus redes sociales, tratando de que alguien le pueda explicar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que él pudo grabar. Pongan mucha atención en las siguientes imágenes. Vamos a ver el video. Eh, abordé el vuelo de la TAM 4004 con destino a la ciudad de Río Negro.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 para los cuales tengo el video original y lo pongo a disposición de ellos para si quieren hacer una, un tipo de investigación. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Si se dan cuenta, el objeto pasa a una velocidad increíble, mucho más que la que pudiera alcanzar cualquier avión es por eso y por la forma que tiene que se nos hace extraño que pudiéramos también pensar que se trata de un objeto volador no identificado haciendo referencia a una nave extraterrestre sin embargo siendo objetivos en lo personal creo que se trata o de un ave o de un insecto si se trata de un ave esta tuvo que estar a una distancia considerable se nota de esa forma por los cuadros por segundo que el teléfono puede captar, por eso se ve a lapsos, a pequeños lapsos que pasa. si es un insecto está pasando al menos a unos 4 metros de distancia del lente del teléfono y se ve a esa velocidad precisamente nuevamente por los cuadros por segundo que el teléfono puede captar esto hace que el insecto se vea como una raya, que se vea como algo muy rápido que cruza y también se deforma en su estructura. No se ve como un insecto, se ve simplemente como un bólido. Esa es la forma que toman los objetos que pasan a gran velocidad cuando se graba con cámaras o con pocos cuadros por segundo. Claro, porque no son profesionales, son cámaras que tenemos dentro de nuestros aparatos móviles. Para darles un ejemplo de que pudiera ser un insecto, aquí les muestro un video donde se pueden ver varias langostas en el cielo. Y vean cómo algunas sí se les nota que son insectos, pero otras pasan tan rápido que hacen esa forma de bólido, que parecen rayas simplemente que pasan a velocidades hipersónicas. Lo mismo que pasaría en el video de nuestro amigo presentador de Colombia. Ahora comparando las imágenes podemos darnos cuenta que efectivamente pudiera ser un insecto, o tal vez, un ave. Esa es mi opinión siendo objetivos y tratando de dar explicación a este extraño video. Pero si alguien cree que esta es una nave extraterrestre, debe de considerar entonces que esto tuvo que haber sido grabado a unos 100 metros de distancia aproximadamente y que estaba muy cerca del avión y que el objeto tendría de diámetro entre unos 3 y 4 metros de diámetro es decir, un objeto bastante grande que va a una velocidad hipersónica esto ya sería mucho más complejo por el momento aquí les he presentado cuál pudiera ser la respuesta a este video que se pudo grabar en Colombia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos y saber si hay otra respuesta que se pueda adaptar mejor a este video. Mi nombre es Castro y recuerden que cada día les voy a estar trayendo una nueva evidencia paranormal para que la analicemos y podamos dar respuesta quizá a lo desconocido. Nos vemos en el siguiente video.